El Imperio de la Ropa está de aniversario. Sí, tres años de servicio a Granada y la región de la Y tú te llevan los premios, los regalos y las grandes promociones en todas las mercancías. Del 26 de octubre al 17 de noviembre, tercer aniversario del Imperio de la Ropa con plan separe por compras iguales o superiores a 30 mil pesos participa en el sorteo de una moto HT100 el imperio de la ropa en Granada, calle 17 1431